Entonces un día gobernamos con uno, otro día volvemos con el otro. Salimos de este malo para después volver otra vez. No, pero tenemos que buscar otra alternativa. Pero bien, esos son temas que lo vamos a abordar en el transcurso del programa. Y, y, y en ese artículo de Melvin Mañón se pone de manifiesto. Se pone de manifiesto cómo el PLD ciertamente... Es un peligro para, para este país, porque es que el PLD, eh, eh, eh, eh, el PLD, eh, que es lo que es, eh, mira foto, eh, aquí está Sonia Eugenio, la, la hija de Sonia María, que están viendo el programa, ah, pero yo tengo que enviar, ah, pero mira, eh, no era hoy la causa de Dieguito, era hoy la causa de Dieguito, supuestamente, bueno, ahí está Eugenio María. Eh, mira, Sonia, cómo está. Ay, Sonia, caramba. Un saludo y un abrazo. Un saludo. Eso, eh, yo enviándome, Sonia, una mujer de, de, de, de mucho, eh, de mucha fuerza. Es una familia que, sincera. Sí, lo estoy viendo, mi hijo. Ellos están viendo y yo le estoy mandando. Y estoy preguntando que si me había dicho que la causa de Dieguito eh, era hoy Aquí me sale el amigo y hermano Víctor Rojas sí espere ese análisis que va a ser muy interesante Cuando ustedes escuchen lo que escribió Melvin Mañón Porque estos tipos son perversos Estos tipos quieren eh, eh, anteponer, esos abogados el abogado, yo siempre he dicho, el abogado tiene derecho a utilizar todo tipo de argumento en una defensa porque se hacen abogados. Y al criminal más grande de los criminales le permiten defensa. Y el abogado estudia. Y una de las razones de estudio de usted ese abogado es para defender. A veces hasta lo indefendible. Porque a todo el mundo le permite. Si usted no tiene un abogado, oigan hasta dónde llega el derecho que tiene un acusado a tener un abogado. Que si usted no tiene los recursos para pagar un abogado, a usted el Estado le pone un abogado, lo que se llame defensor público. El defensor público, que antes era el abogado de oficio, le decían. Y el abogado, en contar de defender a su cliente, puede usar todos los argumentos ahora. Venir y decir. Y querer, hay bueno, que, que felicitar a esa jueza, Kenia Romero, que no se dejó chantajear de ese grupo de abogados. Que quisieron decir que esa gente eran patriotas porque resulta que Cáceres, Alan Cáceres, eh, eh, fue el jefe de los militares que en una locura de esa de Hipólito Mejía, enviaron a, a Irak. entonces quisieron decir que este era un patriota ¿patriota de qué? una gente que vaya a defender una causa del imperio norteamericano en casa del de Caral. ¿qué patriota usted me puede venir con eso de patriota? eso no es patriota entonces eh, queriendo meter cuco y entonces queriendo decir que usted es un militar y como militar usted no lo puede tocar, aunque haga lo que haga. Oigan qué perversos son estos tipos. Eso es contra las Fuerzas Armadas. O sea, que si usted guardia, ya usted tiene una licencia para robar. Y usted no puede ser tocado porque usted guardia. Porque de una vez inventan eso. Eso es contra las Fuerzas Armadas, mentira. Las Fuerzas Armadas muy inteligentemente y oportunamente tiró un comunicado. Un comunicado diciendo, no nosotros vamos a aceptar que el que delinca venga a refugiarse en las fuerzas armadas, que responda ante la justicia, lo hizo muy bien las fuerzas armadas. Y se deligó, y hay que felicitarlo. Oh, pero ven acá. Y después quiso... No, pues son perversos abogados, pero el PLD se prestó a apoyar esa vagabundería, el PLD tiró un comunicado, le metieron el cuco de la religión también, y que hoy hubo uh, tipo para ese pago de, de, de esa claque, movilizándose en que defendiendo la pastora. Pero ya ese quien Molina había dicho que los religiosos no se prestan a eso. Le pedí en el día de hoy que no me llamen. Le pedí en el día de hoy que no me llamen porque tengo el compromiso con unos amigos de hacer unos comentarios, unos análisis, que si cojo llamada se vuelve toda una porquería. No me llamen hoy. Y, y, y les pido excusa. no me llamen hoy por favor eh, Después de la pausa venimos entonces con ese análisis Para que ustedes le presten atención Maybe Mañón es uno de los grandes intelectuales, estuvo involucrado Y tiene muchísimas ideas raras pero es una persona que todo el mundo le reconoce talento y profundidad Él escribió ese artículo y yo se lo voy a leer para que ustedes vean Cuando ustedes escuchen porque yo siempre he dicho que ese PLD es un peligro para este país, por lo perverso que es. Y porque apoya a la corrupción. Préstenle atención cuando yo regrese que le voy a leer ese artículo.